La mañana de este jueves, 8 de diciembre, en conferencia de prensa ofrecida por autoridades educativas de la Escuela Secundaria Profesor David Noble, así como por los directores de Cultura y Desarrollo Social de la actual Administración Municipal, dieron a conocer los detalles de la edición 2022 del colorido y magno desfile navideño que organiza dicha institución educativa y que se ha convertido en una importante tradición en misquiahuala Es hacer el énfasis del desfile navideño que ya tiene 18 años que se ha venido realizando salvo los, los de la pandemia en este desfile navideño participan 67 trabajadores de la institución todos desempeñando una actividad una comisión un encargo con 717 alumnos que también están trabajando entre hombres y mujeres que tenemos un total de 351 varón y 360 mujeres cabe remarcar que todas estas actividades son con el apoyo de los padres de familia son los que aportan de alguna manera la situación económica en la construcción de estos carros del desfile navideño. Y vamos a hacer énfasis que esto nació hace 18 años con la Academia de Tecnologías. En ese entonces se sentaron, platicaron salió la grandiosa idea de hacer un desfile navideño de ahí nace, se construye y se tiene como hasta ahorita la aportación, el trabajo de todos los trabajadores que conformamos la escuela David Noble ya es algo establecido que David Noble se distingue ...por este desfile navideño... ...hecho año tras año... ...y hoy que regresamos... ...a las actividades normales... ...queremos... ...hacer... ...el hincapié... ...de que estamos poniendo... ...lo mejor... ...de cada uno de los trabajadores... ...de los alumnos... ...para tener una proyección... hoc ...al prestigio... ...de esta escuela con su gran trayectoria que se tiene. Comparsas y carros alegóricos preparados por personal docente, alumnos y padres de familia harán pasar una mágica noche a las y los presentes en dicho evento. Además, se espera que más instituciones educativas se sumen a este desfile que promete atractivas innovaciones y un gran ambiente familiar. Con su servidora, la maestra Leticia Torres Gutiérrez. Antes que nada, pues yo quiero igual hacer este énfasis en la invitación que les hacemos a todo el pueblo para que se unan a este evento que vamos a tener este próximo viernes, mencionando el recorrido que se va a tener. Como punto de partida, pues todos nos vamos a concentrar aquí en la Escuela David Noble. El punto de partida va a ser y vamos a tomar todo el recorrido lo que es la avenida 16 de septiembre como calle, calle principal, dando vuelta a lo que es atrás de la presidencia, del, perdón, de la iglesia y de la escuela primaria Amado Nervo retomando lo que es la calle Migromante y toda la calle principal que corresponde al centro girando en lo que corresponde a la presidencia les hacemos esta invitación a todos, va, se va a dar dos vueltas para que todo el público tenga acceso a ver el maravilloso trabajo que nuestros compañeros están realizando. Y de esta manera, pues también, pues unirnos ya a este evento que se nos marcaría lo que son las fiestas navideñas, que tanto nos hace falta con este tiempo que estuvimos de pandemia. Cada carro lleva una temática y lleva su significado completamente navideño en donde se conjugan ese, ese aporte de ideas y también hasta de padres de familia ¿por qué? porque todos participan todos colaboran en la creatividad de estos de carros que se van a exhibir el día de mañana, sí va a haber muchísimas sorpresas van a ver algo diferente algo que que distingue y va a seguir distinguiendo a la Escuela David Nóñez. Y hoy, en este desfile que es el meollo del asunto, son los alumnos de segundo año, 10 comparsas, más aparte las que se adhieran organizadas por los propios alumnos. Han pedido participar terceros años primeros, pero son 10 de segundo año que van a participar. Son cinco carros que se han hecho equipos de ahí para que participen. Tenemos a nuestros invitados, nuestras autoridades educativas, la secretaria de nuestro nivel, que es la maestra Aurea, a la cual se le hizo extensiva una invitación para que puedan acompañarnos. También mencionar que el desfile va encabezado por conductores que son alumnos de nuestra institución, en todo momento van a estar llevando el programa. Habrá tres puntos de conducción. El primero que es frente al preescolar, que es en la Glorieta, sobre la 16 de septiembre. El otro punto es sobre residencia ahí estarán tres de nuestros alumnos. Y en la plaza en el centro, que es la Pérgola, ahí estarán dos de nuestros alumnos. El desfile navideño que está organizado por la escuela secundaria, profesor David Noble llevará en esta ocasión alumnos para conducir. Desde los directivos, administrativos, docentes, manuales, que han hecho un gran esfuerzo por la elaboración de los carros en la participación de este desfile en la ciudad, de Chile navideño, que ya es una tradición de, de nuestra escuela. Mi reconocimiento, mi gratitud para todos mis compañeros trabajadores en los cuales no quiero dejar de mencionar a ninguno, pero todos están haciendo su labor como les, como les corresponde, de acuerdo a su comisión. Entonces, pues una admiración por, por parte de, de nuestro sindicato, el sindicato de la sección 15, en la cual pues tiene conocimiento y también se les ha hecho la invitación para hacer este en desfile. Entonces, pues mi, mi gratitud para ellos y el reconocimiento para cada uno de ellos. Al finalizar el tradicional desfile se dará paso al cartel artístico y cultural donde resonarán villancicos tradicionales, disfrutarán de una divertida pastorela así como danza clásica y moderna y para cerrar con broche de oro la presentación estelar de Grinch, el musical y el gran encendido del árbol de Navidad. Tenemos la invitación a las pastoreras de la Manonervo, participa con nosotros el CAE municipal y también... La escuela de educación inicial son las escuelas que están participando con nosotros en este desfile. La escuela de danza también viene a participar este, un grupo de Laura media, que ganó a nivel internacional. Viene una chica a participar con nosotros. Viene también participando con nosotros las bastoneras de un grupo también de aquí de Bestiahuala, de un grupo de Son los que participan ya en el programa. Vamos a comenzar con... Por... Y después habrá una participación de villancicos del CAIC, de aquí de, de Posteriormente tendremos la participación del Coro Infantil y Juvenil de que Es un conglomerado de niños y jóvenes que forman parte de este grupo coral eh, que estará haciendo lo suyo, un repertorio de canciones y villancicos de Navidad. Posteriormente tendremos eh, en la, perdón, la comparsa de la Escuela Secundaria de Vino, que se que como en el desfile, pero ya en la programación que tendremos en el Teatro Rey Libre llamado eh, La Pérgola Municipal, contaremos con una pastorela que nos proporciona la Secretaría de Cultura del Estado tradicional, esta pastorela, es decir las pastorelas son una tradición que llegó desde la época de la colonia y se han mantenido como una de las características de la Navidad, sobre todo latinoamericana y en particular mexicana bueno, el ballet de la Escuela Cristina de unos números que presentará un ballet clásico de esta escuela y eh, también tendremos villancicos en inglés por la escuela secundaria David Noble supongo que cargo de la cátedra de inglés y también tendremos este, ya como para cerrar esta programación el musical de Derech eh, es un programa variado que va a estar al término del desfile y se provocará hasta el encendido del hora. reiterar la invitación de parte de para la Escuela secundaria Profesor David Noble, en conjunto con el Gobierno Municipal de aquí, de En ese sentido también agradecemos las atenciones que ellos han tenido para con nosotros para que se lleve a cabo y se desarrolle este desfile de la mejor manera. Insisto, reiteramos la invitación para toda la ciudadanía del pueblo de Miskiahuala, les esperamos. La cita es mañana, en punto de las 10 de, la, de la tarde daremos inicio y pues es un ambiente familiar para que todos puedan acudir, que puedan disfrutar de, de este inicio de, de, la, de, de las fiestas Sembrinas y, y que puedan disfrutar todos, todos en familia. Les pues esperamos a todos y ya se ha comentado también que al finalizar el desfile se iniciará con, con el programa navideño ahí en el, en el centro y al final se llevará a cabo el encendido de la corona. habrá Sorpresas, va a ser un, un buen ambiente. Reiterando lo que acaba el maestro de la la invitación a toda la ciudadanía por parte del ayuntamiento los invitamos a participar le agradecemos mucho a David Doble, todo el trabajo que viene realizando día con día, aparte del desfile navideño, hay un gran trabajo que vienen realizando todos los docentes directores, de ver este excelente trabajo a todo su personal y pues entrar de nuevo la invitación a que participen en este gran desfile navideño la pandemia no nos permitió dos años participar en este desfile, pero hoy son 18 años donde la David Noble sigue trabajando y trabajando para darnos este gran día de luces, este gran día hermoso que es la gran Navidad. Decimos que es la, el diciembre es hermoso por todo lo navideño. Yo, yo quiero decirles que día con día es hermoso, que solamente llevo, llevemos la vida como debe de ser. Muchas gracias la invitación mañana a las seis de la tarde, inicia el desfile y después todo lo que tenemos en el imágenes e información de Oscar Recendis para mezquitar al día.